¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal y aquí estamos con una nueva Poke Noticias donde vamos a obtener las nuevas piedras que son la Tairitanita o tira Tiranita, la, tira la Taritarita o como quiera que se diga. La... También vamos a tener la Abomasnowita, la Manetricita y la Garoncita. Sí, bien creo que he dicho bien los nombres. Entonces vamos a entrar y nos vamos a recibir regalo misterioso. Le damos a recibir regalo, en este caso mediante código o contraseña. Nos advierte que si la consola se apaga o, la, o el internet va mal, pues vamos a perder el código. Entonces importante tener bien cargada la batería y un buen acceso a internet. Le damos a que sí, que vamos a recibir mediante código el, el, el regalo. Introducir código de contraseña La contraseña ahora es esta S -A, B de Barcelona L E de España V O L A N T Sable volante Y le damos a Vale Y vamos a recibirlo. Me ha de regalo. Como dice, aquí tienes una tiranita, tiranitarita, una abo, abomasnoguita, una manectricita y una agronita. Las vamos a recibir... Ahí tenemos también la tarjeta de, de, de regalo misterioso. Perfecto, terminamos. Voy a mirar el álbum de tarjetas. Empiezo a comentar también por si nunca tuviste las la megapiedras de, de Mewtwo, la Mewtwo X, Mewtwo Tita X y Mewtwo Tita Y. Para este tienes que poner el código M un 2, DESCENT Lo dejaré escrito en, en la pantalla para que lo puedan coger y de esa manera pillar esas mega piedras si les falta. También tengo la mahuilita, la vidrilita, audinita y medichamita. Para este necesitas tener un código que se llama intimidate. También lo dejaré por ahí para que lo puedas utilizar y recoger. Para la pillotita, la estilicita la eracrosita y la hondomita, tienes que poner el código azul. Así, sencillísimo, azul. Para la septilita, para la siquenita la suampertita, cameructita y la vanetita, tienes que escribir el código matsuba, es decir, M-A-T-S-U-B-U-S-A. -U -U y de esa manera también tienes esta, estas piedras, y bueno, aquí está el tapu coco, que lo vimos el otro día, y las nuevas piedras que tenemos ahora y bueno después de esto no queda más que ir al, al... al centro pokémon y recoger las megapiedras así que aprovecha y descárgate todas las megapiedras que no tengas porque todavía están disponibles pues nada espero que les haya gustado y servido nos vemos en el siguiente en la siguiente poke noticia adiós